En entrevista con CNN, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a los temas principales de la consulta popular. Mencionó entre las temáticas centrales para el plebiscito, la reelección indefinida, ecología, sanciones a la corrupción e institucionalización. Aseguró que el llamado a la consulta popular es una opción a la que, como primer mandatario, tiene derecho. El tema de la consulta es algo que creí yo que era necesario por varias razones. En primer lugar, porque creo que esa institucionalidad que creaba la constitución de Montecristi no, no ha dado los resultados que nosotros creíamos. Creo fundamentalmente que ha sido por una mala, mala práctica de la institucionalidad. Entonces, las la preguntas de la consulta, una de esas preguntas irá dirigida hacia ella. Otra de las preguntas eh, que se está considerando es la posibilidad de que no haya reelección indefinida. La reelección indefinida, desde mi concepción, y creo desde la ética política, es una aberración, es una aberración política. Eh, ¿Por qué? Porque las personas que quieren reelegirse piensan en el próximo periodo, no piensan en el próximo futuro del país, en el lejano próximo futuro del país. No se piensa en el futuro del país, se piensa en el próximo periodo. El entorno, el entorno administrativo, electoral, económico, social, generalmente trabaja por y para ello.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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Hay un lugar en Quito donde es posible conocer la vida e historia de la Libertadora del Libertador. Se trata del Museo de Manuela Sáenz, ubicado en el Centro Histórico de la Capital. En el barrio San Marcos del Centro Histórico de Quito, se encuentra el Museo de Manuela Sáenz, la Libertadora del Libertador. Este museo fue fundado el 22 de enero de 1994 por el ambateño Carlos Álvarez Saá.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 Hoy los estudiantes consumen alimentos saludables y los emprendedores tienen fuentes de empleo. El año escolar no solo representa madrugar, atender a clases, cumplir con las tareas, jugar con los amigos y aprender. Por el mismo hecho de que la época de clases implique esfuerzo físico y mental, los chicos deben estar bien alimentados. Cuando llega la hora del recreo, los estudiantes apresurados se dirigen al bar de su escuela. Es hora de ingerir una porción de alimentos, pero... ¿Quién los prepara? Detrás de Calabar están decenas de emprendedores de la economía popular y solidaria que se organizaron y capacitaron para brindar servicio de alimentación en los bares escolares de las unidades educativas públicas. De parte del Estado, el Servicio Nacional de Contratación Pública desarrolló un catálogo para el arrendamiento de bares escolares, de esta forma, las instituciones educativas contratan el servicio de forma ágil, transparente y eficaz en todo el país. La señora María de Mantilla conformó la asociación con cuatro personas. Luego se sumaron más emprendedores hasta registrarse 500 personas a nivel nacional. El CERCO ha sido muy importante porque todo el, el trámite ha sido claro y transparente. Y así tuvimos la oportunidad porque en la asociación mía hay afroecuatorianos, hay indígenas y esa diversidad de cultura es bonito ¿no? que esté en nuestra asociación. Antes de la adjudicación de los bares escolares a través del sistema de compras públicas, el CERCOP brindó asesoramiento para que las asociaciones se registren como proveedores del Estado. El CERCOP nos capacitó, tuvimos varias capacitaciones, nos dijeron cómo debemos hacer, qué papeles tenemos que tener y qué certificados tenemos que obtener. Y así ha sido más fácil. El menú que Doña María prepara es variado, saludable y nutritivo. Choclos con queso, arroz con menestra y pollo, ensaladas, fruta picada, yogur, chochos con tostado son los principales refrigerios que ofrece a los niños de la escuela Pablo Muñoz Vega de Calderón. En los cursos que hemos seguido nosotros, o sea, se aprende... Varias cosas, como eh, almacenar los alimentos, desde dónde compramos, lo, cómo llega el producto acá y cómo envasamos, y luego para la preparación. Tenemos que tener mucho cuidado, saber dónde compramos, qué compramos. Se compra el producto, se lava bien y se pone a las refrigeradoras como tiene que estar eh, bien envasado, bien limpio. Los estudiantes afirman que la comida del bar es rica y ahora están conscientes de que consumir alimentos frescos es bueno para su salud. Me gusta también las verduras, la sandía y frijoles, porque es nutritivo y es mejor para la gente, para los niños, porque eso cuida la salud para todos. Gloria Marín, a quien se le adjudicó el bar de la Escuela Tarki en la parroquia Calderón, sabe que los niños deben estar bien alimentados para que puedan rendir al 100% durante el año escolar. Mi consejo sería de que, que hagamos todo nosotros, formamos la asociación para nosotros mismos producir, para dar calidad y presencia. El catálogo de bares escolares es parte de los 22 catálogos dinámicos inclusivos que registran 922 productos y servicios que los emprendedores, artesanos y pequeños productores proveen al Estado gracias a la compra pública. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Las mujeres podrán conducir en Arabia Saudí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 Bali, la isla más turística de Indonesia, se prepara ante una eventual erupción del volcán Agung. Las autoridades están preparadas para desviar aviones a otros 10 aeropuertos y más de 100 autocares están listos para evacuar a los turistas. La economía está muy baja, no hay clientes, todos cancelaron. Por eso estoy pensando en cerrar nuestro hotel por el momento, porque no podemos pagar el salario de nuestro personal. Nuestro Hemos tenido, no sé, 20, 30, 40 temblores o sacudidas donde se podía sentir la tierra temblando. Y mientras estábamos buceando también tuvimos algunos. Bajo el agua puede escucharse, es bastante fuerte en realidad. Agung, situado a unos 3.000 metros de altura, está en actividad desde agosto y podría entrar en erupción por primera vez en más de 50 años. tensión entre Estados Unidos y Canadá por los impuestos fronterizos. El Departamento de Comercio estadounidense ha impuesto un arancel del 219% a cada aeronave Bombardier Serie C que se importe del país vecino. Según el Departamento de Comercio, la empresa Bombardier utilizó ayudas del gobierno canadiense para vender sus aviones a precios bajos. Es un gran golpe para Bombardier, para Canadá, para Irlanda del Norte y para Theresa May. Aún se va a negociar de nuevo y a lo mejor se llega a un acuerdo. Esto es una etapa más. Estamos hablando de un precio muy alto, así que van a tener que disponer de pruebas fehacientes que evidencien que estos aviones se habían subvencionado. La disputa se originó a raíz de un pedido de 75 aviones que realizó Delta Airlines. La penalización de Estados Unidos contra la empresa canadiense solo entrará en vigor si la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos la acepta. El dictamen se conocerá la semana que viene. Rogeria Ferreira es seguidora del candomblé, religión que llegó a Brasil en el siglo XV a través de esclavos africanos. Y siguiendo la tradición que heredó de su tatarabuela, protege siempre su cabeza con coloridos turbantes. Por eso, cuando el año pasado tuvo que sacarse su nueva cédula de identidad en Río de Janeiro, se ofendió con la foto que le hicieron las autoridades, porque al obligarle a posar sin su turbante, se sintió desnuda. Para muchos es simplemente un pedazo de tela, pero para mí el turbante tiene vida, tiene sangre, porque representa mi ancestralidad. Cuando salgo sin turbante, es como si saliera sin blusa. La diseñadora de 36 años no se quedó de brazos cruzados. Consiguió que la Defensoría Pública de Río y la Orden de Abogados de Brasil entraran en el debate por considerar que el suyo había sido un caso de prejuicio racial y religioso. Y en marzo pasado consiguió lo que parecía imposible, que la Fiscalía de Río aprobara una norma que permite sacarse la foto del documento de identidad con sombreros, turbantes, velos... ...o cualquier otra cobertura de cabeza por motivos de convicción religiosa. Para mí, esta cédula es mi trofeo y para el colectivo fue el cambio legal... ...que permite que cualquier persona, por motivos religiosos... ...pueda tener accesorios en su cabeza para poder sacar su documento. Aunque ahora celebra, su lucha puso de manifiesto las dificultades... ...que enfrentan los seguidores de religiones de matriz africana en Brasil... Donde los ataques a los cultos de Candomblé o Umbanda han aumentado de forma preocupante. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Gracias a todos por su fiel sintonía, que tengan un excelente día. Hasta pronto. Ciudadana, tu voz, tu país.